A decir verdad, a mí en Chile igual no me iba mal. Toma, maricón, llévate de un weá. Aunque en realidad igual tampoco, tampoco me iba bien. Pero lo, lo importante es que estamos acá, nos vinimos con un sueño y, mucha, y muchas expectativas. ¿eh? Pero desde que el suegro nos, como que nos cortó el agua, nos fue un poco a la cresta porque nos, nos quedamos sin plata ni para parar la olla. Difícil ir ¿eh? paseando perros, limpiando caca. Haciendo bastantes tipos de, de pega, estacionando autos también. Hey, hey, Mister. And make all this world seem right. Pero ahora estamos en el mundo de la publicidad y ahí estamos por marketing, marketing, you know. Hi, how are you? Hi, thank you. Hello. No, thank you. No, no, se merece todo el folleto del mundo. Yo creo que esto va a ser el hit.